Hay un trastorno, hay una enfermedad, en realidad se considera una enfermedad mental, claro. este, porque hay una intensa obsesión eh, que la lleva a esta situación de operarse una y otra vez porque nunca están satisfechas. ¿Pero o sea, qué imagen no le devuelve que, el espejo? Eh, de distorsión absoluta, claro. o sea, la, la imagen que devuelve es de falta de aprobación, de que no están contentas con lo que ven. Eh, su percepción es muy muy distorsionada respecto a lo que realmente son. Y, y se siguen, ni siquiera con la cirugía, logran <risa> este el reconocimiento de decir, bueno, ahora me veo bien, o sea, claro. siempre hay algo por arreglar, bueno, porque en el caso, la disconformidad es que... interna, ¿no es cierto?, te aporto una anécdota dale, dale. que me parece interesante, sí. porque Raquel fue divina, como decía uh -huh. Luis, eh, un, un ícono de belleza. Y Sharon Stone, por ejemplo, contaba en la revista Rolling Stones que cuando ella empezó a estar a verse arrugada y ver arrugas, dice que se, enseñó, se encerró dos días en un baño claro. con wow. espejos que sí. aumentaban y tomaba vino nada más y gritaba y lloraba los gritos por bueno, lo que Bueno, parte pasando. de la enfermedad, el de de aislamiento... Es, en eso estamos son hablando de mujeres, ¿no? ¿no? Exacto, sí. y que han vivido siempre de una imagen... Claro. ¿no? Sí. Eh, acá lo preocupante es que hay chicas que tratan uh -huh. de tener una belleza hegemónica, que, que nos da un filtro de Instagram y que van al cirujano y le piden la nariz, la boca, sí. el ácido hialurónico. Digo, copiar, hay un... con, eh, copiar imagos. Es ¿no? tremendo. De gente que realmente es idealizada por ellas y querer tener la cara de tal actriz. Ahora, doctor. ¿cuánto influyen las redes sociales en todo esto, Muchísimo. Sandra? Muchísimo. De hecho, los porcentajes de, de, de incremento de... En la adolescencia de cirugías Hoy en día, chicas jovencitas Se ponen botox El regalo, a regalo de los 15 A los 15, 15. Las claro. lolas A los 15 le regalaron es, las lolas Eso sí ah, habría sí. que ponerle ah, límite Es sí. que no hay una ley que prohíba las cirugías Y es más, los profesionales Los médicos tendrían que tener Un psicólogo que evalúe Si realmente esa persona Hacer psicoprofilaxis Sí. Y eso no, no se hace. Los cirujanos no tienen, obviamente. Pero ahí no es tenemos que hacer cargo bueno. todos los que somos padres, porque uh -huh. para que un menor o una menor Así se haga es. una cirugía estética, tenemos que firmar nosotros. Hasta los 16, ¿eh? ¿Eh? a partir Ajá. de los 16 sí. tenemos la papá libertad de elegir ellos. O una mamá que le regala las lolas a una nena para los 15, o a un chico eh, los pectorales. Es además, una monstruosidad porque no terminó de desarrollarse, con lo cual no sabés si esa chiquita el día de mañana iba a tener Entonces, rolas, entonces... Ahí nos tenemos que hacer cargo nosotros. Algo también, más preocupante, ¿eh? además, porque vos decís: hay adolescentes que dependen económicamente de los papás. Hay cada vez más adolescentes sí. que ya no dependen económicamente sí, porque a través de las redes sociales sí, generan ingresos verdad. en dólares. Sí, es verdad, es verdad. Y además, sí, esa sí, plata sí, la utilizan para parecerse más a lo que ellos aspiran y así vender es. más en redes. Es un perro que se muerde Pero la cola. Pero también hay una perdón. irresponsabilidad profesional. Porque eh, en realidad el, el médico tendría que evaluar si esa persona, cómo sigue su vida después, ¿no? Con sí. esta transformación. Porque además, el cambio en la cara y todas estas modificaciones. Veces, Sabes que la cirugía, no siempre, mucho no May, la cirugía no siempre termina como vos pensabas. La cirugía no siempre termina como Tenemos ahí el, el filtro, porque May no justamente sí. cuando hablábamos de las redes sociales, dice: Yo conozco un filtro. ¿Qué es el filtro? ¿Cuál es el de Instagram? Es el filtro de moda ahora, el famoso filtro de TikTok. Es que, que te se te lavan llama Gold sí. sí. Glamour. Ajá. Y que, por ejemplo. Yo, por ejemplo, ahora, ustedes ven mi cara sí, en la pantalla. Divina. Ponele. Pero mírenme <risa> ah, ahora en... ¡Ah! Acá. Mira. ¡Ah! Miren eso. O sea, este... es como haber sufrido una transformación, una cirugía. A mí no me gusta particularmente, pero si ustedes me dejan, eh, si puedo yo pararme para hacerse de lo los integrantes, para que ah. puedan ver más o menos. Ah, a ver, bien, te voy a, a poner por acá. tu verdadera ¿Sí? ¿Se cara bueno, ya ¿eh? está, sí. ya está. Ahí estás hermoso. Ah, mira, <risa> por, mira, claro, pues, yo es soy, como que me te hace un igual refresh te feo, te digo, con igual, tu hijo. <risa> Ese filtro claro. no funciona bien, te estoy diciendo. Y esto además no crea una nada. ilusión. Pero está como oh, más claro. Te hace Marlo como salgante, más... ¿no? Todos convencido. ves que todos se quieren ver con el filtro. Te hace pequeños cambios y supuestamente te mejora la fisionomía de la cara. Claro. ¿no? Te plancha la cara. Bueno, claro. Y esto sí. es lo que provoca también son... Sería de la la previa, eso sería la previa a ir a un cirujano. Ah. O sea, vos te ves en el filtro, Mirá. vos vas al cirujano y le dices, a ver, Andrea, cómo queda? ¿Ves la reacción de nodos, Epa. Decimos Epa. todos? Decimos todos, no, para que Mira, ya. ¿No? ¿No? Mirá. ¿Ya le gustó, eh? Me lo Ya me lo anoté. Es hipnótico. ¿Cerremos? ¿Hace milagro? Pará porque me la voy a pegar en la frente la imagen A ver Luisito A ver ah, ah, Es un bebé, no es, un bebé. No, ¿Es, no? es el bebé No, no me gusta la no, formación eh. <risa> de, ¿De no? no Es polémico, Es polémico Es polémico Tiene un aire a Alessandro eh. Al doctor A Mauricio Es el Ventura de 15 años Ay no sé Tiene como un aire, mirá ¿Quién? Gabriel Kanzi, ¿quién es? Sí. Pero ojalá el por eso, este los... ¿no? Este juego, ¿no? Luis está buenísimo. A ver, Epa, a, Epa. ¿a ver, ¿a quién se parece Luisito? <risa> el facha. No, está muy entrevistamos. Aparte... Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? ¿Qué trompita metiste, eh? Luisito, ¿verdad? vos te hacés cosas en la cara igual Yo, no? yo me hice dos. ¿A ¿Cuáles? A ver igual la oreja no se te explica, ¿eh? Ojera, me la hizo el doctor Daniel. Félix. Félix. Doctor Beauty que la... es mi amigo, y, ¿Y Mulberger, la... que me hizo no? el <risa> cuello. <risa> Polémicos. Ah, la papada. Sí. Ah, me, me puso hilos. Sí. Y los tensores. tensores. Sí. ¿Y, quedaste para, y, ¿Y quedaste conforme con, es que, la, con la imagen que te devuelve el espejo? A ver, con, con eh, Félix, sí. eh, fue una cosa consensuada. Quiere volver. Y no. me, me sacó sobre todo el tema de ojeras, porque yo vengo de la gráfica, entonces tenía mucho ojera. Dios. Al hacer televisión, me dijo, yo te resuelvo la ojera. Y después, Emulberger me dijo que era una práctica, que me iba, me iba a mejorar, nunca supe que la iba a El aborto molecular, ¿te acordás que hacían? Claro. Y bueno, me lo hice Exacto y cual. me quedó, no sé si bien o mal. El cuello pues lo sigo teniendo. Ahora, por ejemplo, esos labios así, ¿te gustaría tener? Esos labios carnosos. No sé, pero claro, lo no lo los labios. ¿Eh? O si, la No, no, ¿Y el yo me la ver atrás, ¿te digo? no. No. hicimos un viaje en el tiempo. Bueno, me a mí el Luis de ahora, a ¿no? ver, Le digo, me veo cada vez más cerca. A Paquito llamándole, mira. No. No. Es a que ver, hay veces que por ahí, eh, eh, eh, uno piensa, ¿no? A ver, si se lo hace una chica de 15 años, realmente eh, estamos hablando de situaciones límites, bueno. ¿no? Donde el profesional tiene que evaluar si esa chica de 15 años tiene que tener una cirugía. Este, como la que pide, porque además después empiezan otros trastornos sí. ¿no? la frustración la depresión sí, igual te quiero ver a tu entonces... hija llorando todos los días porque no le gusta por ejemplo la nariz, yo no sé es difícil sí. sí. sí. sí. Es es difícil. Difícil. y le hacen bullying, no sé, no es, no es el caso mío claramente sí. porque digo, tenés un adolescente llorando por algo y claro. tu hijo lo querés bueno, ahora parar. las adolescentes se pasan el teléfono de los cirujanos y se ponen rellenos, es muy no, común espanto, eso. pero entonces cuando